Mi infancia, que, que yo no tuve infancia. Recuerdo que, que, que cuando empecé a, a valer, a, a tener cinco o seis años, ya tenía que eh, ir con los animales y tenía que, pues, en, en ese plan, ya tenía que salir. Eh, o con los cerdos, o con las vacas, o, o, o eso. A la escuela fui muy poco. Fui muy poco porque era yo de la, la mayor, la mayor, por decirlo así, la, tenía una hermana mayor que yo. Pero estuvo un poco delicada y estaba menos, menos fuerte que estaba yo. Ella fue más a la escuela porque, porque no valía porque valía menos para correr todos los animales <risa> y ayudar a mis padres. Que claro, éramos muchos y mis padres no tenían. No, no tenían como para que. eso. Trabajando, trabajando mucho, pues nos podían ir manteniendo. Era la cosa. Pero además, mi, mi padre. Pues sí, mi padre no era ningún, eh, qué sé yo, ningún, no, no, era una persona, una persona decente, muy, muy, además muy formal. Mi madre era muy inteligente, pero por circunstancias eh, poco agradables tuvo que quedarse también en casa con los padres porque se quedaban, sin mis, mis abuelos solos y se tuvo que quedar ella, pero ella tenía cultura, que iba a ser maestra, tenía tres hermanas maestras y tenía, tenía buena cultura, ella era ramelista. Pero, como se tuvo que quedar en el pueblo, dejó los estudios a medias. Y ella era la que a nosotros nos traía más en regla. <risa> Porque cualquier cosa que dijéramos en los pueblos ya se sabe. Hay dichos tontos, dichos dichos malditos y cosas maldichas y eso. Mi madre no nos toleraba una, no nos pasaba una. Siempre nos traía en regla. Pero claro, muy a lo pobre. A lo pobre porque no teníamos dinero ni teníamos manera de poderlo sacar. Y había que los que íbamos saliendo teníamos que trabajar, no, no gastar el tiempo así en tonterías, porque yo me acuerdo mucho de que en invierno iba a la escuela, en invierno cuando había nieve y eso, que no había que salir con los animales, iba a la escuela. Pero yo si algo, si algo sé y me he podido defender, ha sido como lo de mi madre, eso puedo decirlo. Ha sido que mi madre me cal, me, me, Siempre estaba pendiente, ella, de, de, de todo. De todo, porque... Porque estaba con, con todos. Nos traían regla y nos traía y... y yo sí me acuerdo de, de, de alguna vez oír algunas madres Decir, mira, ¿no ves cómo son los hijos de Teresa? ¿No ves cómo son los hijos de José, de, de Pepe? ¿No veis que no se meten en follones? Una tía, una hermana de mi madre, estaba casada. Y ella estaba casada con el, el director del Banco Español de Crédito en, en Aguilar. Pero le dieron la escuela ya a última hora para poderse ya jubilar y le dieron la escuela en casas de periodo. Y ahí me llevó ella. A mí me llevaron a ella, me mandaron allí. Y allí fui a un taller que había, pero me mandaron con la cosa de ver si a mí, si, si veía otra cosa que a mí me... porque no les gustaba que me casara, pues a cosera. Pero ella tenía, tenía chicas enseñándolas, y, pero yo allí qué hice, hacer hilvanes, eh, eh, quitar el y, y, y hacer alguna cosa así, na, na, nada, no hice nada. Lo que pasa es que, que ellos ello fue con la cosa de que a ver si se me quitaba la. se me quitaban las inflas del novio. No, no, yo no, yo lo conocí, yo tenía 15 años yo no tuve más novios tuve pretendientes pero no había no él estuvo en la guerra también en, él tenía venía vendía tenía caballerías y tenía vendía pues comestibles de todo y a la vez compraba pieles y vendía el, la temporada del pimentón de matar como mataba todo, todos pues vendía de eso y, bueno, estaba con los padres el, el, la, la tienda lo tenía, lo tenían los padres en pesadero En pesadero y él allí iba, pesadero Como no podíamos hablar, porque ya, a mí ya me localizaron y ya no me dejaban sola a ningún sitio, pues él me escribía una nota y teníamos un sitio allí, en una pared a la que salía de él, de su casa. Había una pared allí que teníamos... que era aquella pared. Teníamos las notas y las metíamos a mí. Él me dejaba allí una nota y se marchaba a andar los pueblos. Y cuando vení yo, cuando bajaba a buscar agua, pues aprovechaba y bajaba a buscar agua sin que me vieran y cogía la nota. Pues después ya me daba tiempo a mí a escribir otra como podía. A lo mejor las escribía él en la cuadra atendiendo los animales. Y, iba y le dejaba una escapada allí cerca, le dejaba la nota él, cogía la mía y, y se dejaba la de él. O le dejaba yo la mía, porque, claro, hasta que no la leía no se la dejaba y me dejaba allí la nota, la cogía cuando venía por la tarde, y nada más. La contestaba, la escribía allá donde podía, y me dejaba allí, allí la contestación. Y yo al día siguiente cogía la nota. Y eso no nos lo cogieron nunca. ni los devores, los míos, Tampoco quería precisamente por eso, porque era muy joven y porque, bueno, pues me llevaba nueve años, pero yo, yo no tuve más novios ni tuve más nada. Siempre estuve allí como cerrada, como en la cárcel, como, la, como estuve en la cárcel, porque ni le veía él, ni estaba con él ni nada, nada más que los papeles papeles y alguna carta, alguna de vez en cuando, porque, porque me las pillaba Mi madre estaba, estaba al ojo y no... Me pilló una, me pilló la primera. Pero después ya como me pilló eso, pues ya yo me arreglé con la maestra. Y la maestra era la alcahueta. Cogía la carta, me la daba a mí y yo después cuando le escribí a él, pues también, como allá tampoco querían, pues yo la mandaba a casa de un hermano que tenía una tienda allí más abajo, a Matías. La mandaba con la dirección a Matías y Matías la cogía y ya, ya, cono, ya conocía la letra, pues era el que, que le daba las cartas a él. Sabía sobre poco más o menos cuando le iba a escribir y, ya, ya sabía. Claro. y así fue la cosa. Pues yo, yo estar un rato con él charlando, charlando, sí, yo no estuve nunca. ¿Que cómo empecé? Pues, pues de una manera muy tonta. De que yo estaba cortando leña y vino un día él y me vio que estaba cortando yo leña. Y aquella leña esta era otra y estaba, estaba muy dura. Y, y algo claro, le dio. Yo creo que le dio pena. <risa> me, me, me, me picar leña. Y, y fue él y me cogió. Dije: Trae para que te voy a coger a, a partir yo. Y me partió ahí unos troncos y eso, y por bueno, nada más. Ya a él nos sé es, yo a mí nada, yo no, pero a él sí, él se ve que, se ve que le gusté. Desde, desde entonces, todo a escondidas, si nos tropezábamos, entonces sí hablábamos. hablamos más el primer año o así, o dos años, hablamos más que en todo el otro tiempo. Porque después que ya nos pillaban andando hablando y eso... Ya nos vigilaban, ya nos vigilaban mucho, porque como yo era muy joven también y no me dejaban sola ir a ninguna parte, ni, ni nada, nada, nada. Y muchas veces venía él por ahí y ni nos veíamos, o si nos veíamos, como decía ya allá a la carretera o más, si nos veíamos, pues... Por vernos y nada más, adiós y adiós. Y se marchaba otra vez, igual a tardará a tres o cuatro meses. Así en ese plan estuvimos hasta los 18 nueve años, hasta los 18. Pues la boda fue gracias a mi tía, la maestra que vino y dijo, ya no. De este plan, esto no se puede consentir, ahora ya tienes 20 años y esto vas a cumplir 20 años y esto no, esto no, esto no es manera. Y vivimos en Pores, vivimos en Pores, en una casa que teníamos, que eran de todo, era la casa de la escuela, pero allí estaban mis abuela y mi tía, la maestra porque ya se, arriba en casa donde habían vivido ellos no había nada, habían sacado todo, camas y todo, y, y bueno, vivían allí. Y ellas, pues mi tía ya, como no, ya no estaban allí porque ya había clase, y se habían ido, se habían acabado unas vacaciones, se iban para Torrevera, pues nos quedamos nosotros. En la habitación que ellas tenían allí. Me dejaron la habitación, ya de la casa y ahí estuvimos hasta hasta septiembre. Esto fue en enero hasta septiembre. En septiembre ya nos bajamos aquí a la Vega y estuvimos viviendo ahí donde están mis Ahí estuvimos, ahí nacieron todos. Ahí nacieron todos estos, no siendo Tomás y Miragros que nacieron en, en maternidad Santander, que ya no me dejaron quedarme aquí, pero los otros siete nacieron ahí. Teníamos entonces algo de, de, de, de, de, de tienda, teníamos comestibles y cosas así, cosas... Ah, de, po de poca monta, de poca... Cuando la guerra, mucho, muchos estuvieron los guardias. Porque se lleva ese... <risa> Bueno, se dormían dur muchas noches detrás de nuestra casa. Había unos carros de, de, de, de, de la hierba y de eso. Y ahí, ahí dormían los guardias más veces que ni sé. Y nosotros los oíamos, de casa los oíamos, pero pero no podíamos decir ni palabra. No, no, nunca nos tuvieron y, y, y entraban en casa en, en, por las noches cuando hacía tanto frío y nevaba y eso. Pues se ponían de acuerdo con mi marido y yo muchas noches durmieron en la cocina y yo no me enteré. Yo no me enteraba porque... Bueno, me enteraba, me decía a mi marido que estaban, dice, me dijo a los guardias que esta noche, si los podía dejar entrar a la cocina. Y digo, ¿y cómo lo vas, cómo vas a hacer? Pues no lo sé. Digo, bueno, pues ten cuidado tú. Pero yo me acostaba, claro, con los chiquillos y todo, para que no dieran cuenta que estaban los guardias allí. Y allí dormían, dormían y ya mi marido cuando se hacía tarde, se acostaba, los dejaba en la cocina. Los dejaba ellos en la cocina y hacían en la cocina, pues a lo mejor café o eso y tomaban café. Y estaban en eso, allí quietos callando. Y cuando a la mañana mi marido le gustaba madrugar mucho y nada más bajaba él, pues todavía de noche los abría la puerta, tomaban más café si querían y pues marchaban. Claro, andaban los del monte y había que andar con cuidado porque no se podía salir de noche. Si salía alguno por una necesidad, Tenía que llevar una luz, un farol, llevar una luz para ella. Y así, si no, nada. Y nosotros no salíamos. Pero nosotros, como los guardias eran los que estaban por aquí, pues... Eh, no, nunca nos dijeron... No, nunca nos dijeron nada. Y, y, y vigilaban mucho a los a los que iban, pasaban allá para Pernea, pa pa, no sé para dónde iban a, a extraperlo. Eso iban mucho a extraperlo. Iba gente de aquí, pero iban a escondidas. Y, claro, vigilaban mucho eso. Lo que pasa que después ya los guardias, los que subían aquí mucho, conocían a la gente. Veían que era por pura necesidad y levantaban un poco la mano y se escondieron muchas veces en, en, en nuestra casa. Se escondieron para que pudieran pasar 8, 10 o 14 burros cargados de extraperlo. De y estar metidos allá arriba, en esa última casa, en un corral, en Casa Soberón, escondidos allí, y a ver si. a ver, a ver si bajaba y si, a, si, a ver si vosotros y si, tu, tu, tu abuelo. Le decían que andaban pasando los guardias a ver cómo nos pudieras pasar. Y sí, sí, pero los pasó, los pasó, porque entonces. Los guardias tenían bastante confianza con, con mi marido. Pues claro, les convenía, porque como sabía que él no decía nada, pues les convenía. Y, pero ya en ese caso tuve que dar la cara y decirles a los guardias que le habían dicho que iban a entrar a, a, a calentar, a calentar al hombre y que estaban de guardia para allí, que van a calentar. Y entonces se lo dijo porque era el teniente uno. Y a eso le dijo, oiga, mire, si les, si les dejo, o sea, se si pueden entrar y pueden quedarse ahí toda la tarde en la cocina, si quieren. Pero yo quería pedirles un favor. Pues, pues usted ya, díganos lo que quiera y dice, bueno, pues que entren ahí, porque estaban pendientes de los, los perros y, y entraron y cerraron la ventana que daba para la carretera, cerraron los postigos para que no los vieran a ellos, pero era, todo bueno era para que, pa que, no pa que no los viera, claro, y a ver si podían pasar con los burros, y pasaron todos los burros por allí. Y claro, sabiéndolo los guardias, yo a los 13 años a, me mandaron de Bores a baño, andando, ir y venir, a buscar. Munición. A buscar munición que tenían allí. Munición que tenían allí unos familiares y no tenían, para poder marcharse ellos, a pasarse de los rojos a los nacionales, porque se iba a marchar un tío y un primo y otro pariente de ahí de Bárago. Pues se iban a marchar, pero no tenían munición, el, tenían unas pistolas viejas, unas, que había en casa de tarde cuando los carlistas y esos. Y, y entonces, con eso, iban a, a poner la, la munición esa. Y fui, fui andando un día por la mañana al baño y allá me dieron, me acuerdo que me dieron un, un bocadillo para que comiera, <ríe> un bocadillo. Y me dieron la munición, que ya ellos estaban de acuerdo y lo tenían preparado. Y eso, y eso pues lo metí por aquí, me lo repartieron por aquí. Y repito, partido, por aquí lo traje, lo traje. Y yo volví otra vez por la tarde. Y no en todo el camino, y eso que paraba mucho a la gente. No me pararon más una vez los guardias. Y dije que venía de, de, de ver a unos, ¿no? un familiar que estaba enfermo y que... que venía de ver, que, me dejaron pasar, dije dónde iba y me preguntaron de quién era, lo dije y, y seguí. Y no, no pasó nada. Llegué a Bores, aquí al pueblo, Las, aquello lo, la munición, pues claro, pues ya sabía que llegaba munición. Y sí, sí, ya lo no sabía, me lo habían dicho. Y en casa de mi abuela, que era donde se juntaban los tres para marchar, pues allí fui. Y allí por la tarde, al oscurecer, empezaron a empaquetar y como yo sabía lo que era, pues yo también anduve allá empaquetando cartuchos. Tenían cartuchos, pues empaquetábamos cartuchos. Y, y después que ya terminamos, al oscurecer, pues ellos cenaron algo y cogieron el, una, una mochila o no sé qué y se marcharon. Bajaron de Bores por todas unas tierras abajo, que usted claro hasta, hasta el puente de Pollaio. Y por eso aquel pueblo pasaron para allá y, y, se, y se pasaron y no volvieron a Ya habían marchado ellos. Ya les, habría da, ya les había dado tiempo cuando llegaron los, milita, los milicianos, que llamaban entonces, llegaron a casa, a casa a buscarlos para detenerlos. Porque como sabían que eran de derechas y tenían miedo a que se escaparan, pero ya se habían escapado. <risa> se Fue todo un. Y llegaron, y no habrían llegado ellos, no les habría dado tiempo más que a llegar al pueblo de Sapollayo. Y cuando, cuando llegaron los milicianos, que entonces había una cantidad de guardias y de, de todo, estaba por ahí de coches y de. Y, y llegaron a casa, ahí estaba mi abuela y mi, y mi tía, que era hermana de mi marido y tenían un, no, tenían un... ellos tenían un niño que había nacido pues, pues pronto, porque eh, había nacido... Tenía, tenía, meses, no, ten, tenía meses, pues la bajaron a ella detenida a, a, a Potes, a la cárcel. Y, los, y el, y los, el, el niño le, le recogió a mi madre, que vivíamos pues enfrente, como si fuera esto así, y, y mi madre, ellos ahí, mi abuela ahí, allí, y nosotros, y mi madre aquí, así que no había más una platoleta en medio, lo que hay. y se, se se, la bajaron a ella, la detuvieron si a ella, la bajaron al, al cuartel a pos Entonces, el niño, pues claro, le recogió a mi madre porque mi abuela ya era mayor. Y mi abuela se quedó sola. Se quedó sola en la casa. Y, y, bueno, se quedó sola en la casa, no. Ella, para pa quedarse, pa quedarse así, mmm, como fueron a, fueron a mi casa también los guardias a, a registrar y a ver si estaban por allí. Porque ella pero pues pues no, pues yo... Mi abuela dijo dice, pues yo no, yo, yo los vi ahí, ahí en la, fuera, pero yo no sé, no sé más. Se disculpaba así, la pobre no sabía. Y entonces me dejaron a mí que me quedara con mi abuela. Y me quedé aquella noche, me quedé allí. Nos quedamos, pero claro, estuvieron toda la noche, todos seguimos toda la noche rodeados de guardias, de... de milicianos, de lo que había entonces, de la guerra. Y a la, hasta la mañana, como a mi tía la llevaron a la, a, a la cárcel, pues a la mañana subieron a buscar, a, a buscar algo de ropa. Y le dimos algo para que, algo que se, arreglara ella. se arreglara ella. Y estuvo en la cárcel, no sé, no me acuerdo eso, el tiempo que estuvo. Yo en esos 14 o 15 años, pues, tuve relación con, con, con, con, con los guardias con los y, y con todos. O sea, si algo se hablaba, pues algo... Me, me, me preguntaban a mí, porque yo era la que estaba allí estaba mucho con mi abuela. Pues sacaron, sacaron de la casa todo, todo. No dejaron más que la cama de mi abuela y, y algo de, de ropa, algunas sábolas po, pocas, muy poco, todas las cosas de, de casa de mi abuela la llevaron. Lo llevaban porque sabía marcha no los y no lo encontraban, pues saquearon toda la casa. Sí, con los de Leveña, sí, con el sobrino de Leveña. Fuimos a. Yo bajaba a Leveña y llevábamos aguardiente. Aguardiente para pa cambiar por morona, por maíz. A guardar un terno para matarle. Eh. Y, y yo bajaba, pero el sobrino le tenían vigilado. Un, un día estaba con las cabras allá en el monte y le desnudaron entero, entero, y le echaron para casa. Y bajó a casa desnudo de todo, todo. Pues íbamos, iba a Leveña, después íbamos para abajo a Panes, Nosotros, no, porque no, no se podía hacer. En Panes no, no había unos... Unas gentes que venían a vender por aquí cacharros y, los, y se quedaban en nuestra casa. Y como nos conocían, pues allí nos quedábamos nosotros. Y, y desde allí, allí dejábamos la mercancía y ellos eh, en casa de ellos. Y nosotros nos íbamos a los pueblos de todo por hasta Cámejanes. Llevábamos un burro, donde dos. Ellos llevábamos y yo llevaba otro. Ellos algunas veces llevaban también dos y cambiábamos el aguardiente por borona Dábamos una botelluca de, de aguardiente y nos daban unos cestos de borona unas cestas de borona las escondidas de los maridos, ¿eh? porque eran las mujeres, esperaban a que los maridos se fueran de, se fueran a trabajar después de comer. Fuimos una vez y eso, y con el Collao ya cargados los burros, le pasamos de noche, y estaban los del monte, por ahí, y pasamos, pasamos nosotros, me acuerdo, que pasamos de noche, y en, estaba Don Aquilino, y eso en Ticera, pasamos por allí. No se os ocurra marchar, de ninguna manera. Os quedáis aquí esta noche, y vais mañana. No vais ahora, que ahora os encontráis con los del monte. Ahora os encontráis con los del monte, ya veréis. Pues no, no, no, yo que vaya, yo no quería. Digo, no, yo tenía las ganas de venirme para casa, porque tenía los chiquillos, tenía, se había quedado mi marido con los críos. Y, y él no se atrevía a ir, él lo no iba, por no se atrevía, porque tenía más peligro. Y, y yo, pues sí, pasamos y pasamos por la güera, por la güera abajo y los vivos, los vivos, pero eso no lo dijimos nunca. Los vivos estaban a la parte de así y ten, estaban ellos y nosotros pasamos por la güera abajo. Que estaba malísima la güera, estaba llena de madera y de... de, de, de bueno estaba malísima. Y los bugos por un lado y nosotros por detrás o por, por, por el otro lado. Bueno, bajamos a, a la carretera y cuando llegamos, a, y los, y los oíamos a los otros hablar en la otra parte. Los oíamos hablar y todo. Pero nada, y, y a nosotros nos veían ellos. Pero no, no, ni se acercaron ni nada. Y llegamos a la carretera y nos echa el alto el teniente que había en Potes y dice, pero bueno, pero, pero bueno, pero ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo bajan ustedes ahora por ahí? bajamos tres burros entonces y nosotros. Pero ¿qué hacen aquí en este...? ¿Qué hacen por aquí? Pero, pero ¿cómo están por aquí? Ah, pues estamos, venimos a, venimos a esto, a buscar, van a ir esto, porque era el teniente y ese me conocía a mí. Y me conocía de aquí a mí y me decía, pero bueno, ustedes, ustedes saben lo que hacen. ¿Cómo, cómo bajan? Porque ahora teníamos nosotros que requisarles todo, quitarles toda la mercancía que llevan y detenerlos. Y, y el teniente, y claro, el teniente nos dijo: dice, ¿y usted, pero usted, usted, usted cómo, ¿cómo se ha atrevido a meterse en este, este fallo. Digo, mire, yo me atreví a meterme porque necesito. Necesitaba matar un cerdo. Y no tengo con qué comprar dinero, no tengo dinero para comprarle, para comprar el pienso que necesito. Y tuve, y vine con esto por ver si lo sacaba y, y eso. Bueno, entonces mi mía dice: sí. desde luego, ¿sí? bueno, ¿qué le voy a decir? Alex, ¿dónde van a dormir? Pues íbamos a Leveña, Bueno, mire, marchen a Leveña y no digan nada a quién han tropezado. No digan que nos tropezaron ni que nada. Que, y si les dicen, pues nos tropezaron. Bueno, último, ahora si quieren decir, pues sí, unos guardias allá, allá abajo, pero no... no nos dijeron nada. Dicen eso para que les dejen pasar. Porque si no, no les van a dejar pasar. Y efectivamente, ya cerca de Leveña nos salían más dos parejas, porque había habido un tubo por aquí cerca, no sé por dónde, no me acuerdo. Un tubo hubo por ahí cerca y, y había un revoltijo de guardias que bueno. Y, pero nosotros pasamos y llegamos a Leveña a las dos de la mañana. Las dos de la mañana llegábamos nosotros a Lebella, a casa de un hermano de mi marido. Y bueno, nos quedábamos allí, que si no, no hubiéramos salido. Entonces no había teléfono ni nada, no había manera de avisar a nadie ni de decir nada. Y yo al día siguiente me levanté muy temprano y tras dejar la mercancía lo dejé allí todo de lo que traíamos nosotros, que nos traían, que nos traían después cuatro sacos este inicio que para descansar de potes, que venían de, con un camión y nos lo traía de panes a Leveña. Pero yo lo dejé allí todo y me vine, nos vinimos. O sea, me vine yo sola, que ya todo eso se quedó allí. Y me vine yo sola, y yo no, como no traía nada ni nada, sí te guardias, pero no me, no me pararon ni nada. Juanín ¿no? vivía ahí, cerca de, de, de nosotros. Sí, sí, Juanín le pues, A nosotros nunca nos molestó para nada. Nunca. Y eso que la madre de él, que vivía sola. Iba muchas veces a ayudarme a mí a casa. Iba muchas veces ella a ayudarme. Yo la pagaba, claro. Y, y, y bien y, y, la y sab lo sabía. Y hasta una vez que vino a ella, que después que la quitaron de aquí, que la llevaron a Potes, mmm, vinieron, vino a arreglar los papeles de, de la jubilación. Y los guardias la acompañaron, los guardias andando de potes aquí y, y fue al ayuntamiento, pero no pudo hacerlo todo y tenía que quedarse para el día siguiente y se lo dijo. Dice que, que tenía que volver a subir y que como subía ella, bajaba otra vez y subía. Y pues si no, y si se queda aquí, ¿dónde se va a quedar? La preguntaron. Le dije, pues, mire, yo sí tengo aquí dos casas que puedo quedarme. Dice, en casa de Toilo y en casa de don Jesús. Pero don Jesús era un señor que ten, tenían. sostenían los tenían también vigilados. Y entonces le, dije, le la dijeron, le dijeron, pues quédese en casa de Zoilo y no se mueva de allí. Y le mandaron a mi casa. Y allí se quedó a dormir y por la noche a las 2 de la mañana, sí, a las tres, las dos, a las 3 de la mañana. Me acuerdo que ya estábamos en la cama y ella también. Allí se quedó, ahí estaba en la habitación. Y picaron fuerte, fuerte en la puerta. Y yo no dejé levantarse a mi marido porque tenía miedo, yo tenía miedo que a él le comprometieran. Y me levanté yo, me levanté yo y me, me sumé para el balcón. y dicen, está ahí. ¿La madre de Juanín? Sí. Sí, sí, está aquí. Y dice, bueno, pero ¿está usted segura que está ahí? Me decían de abajo. Digo, hombre, claro que estoy segura. A la cama se acostó antes que me acosté yo. Y dice, pero para esto ya lo oyó ella. Y se levantó y fue allí a la puerta de la habitación mía. Dice, mire, diga él, es que sí, que estoy aquí, que si quieren que me asomo, que si quieren me asomo. Y dice, bueno, no, ya la, desde fuera de la carretera. Adiós. Bueno, pues nada, que no se mueva de ahí, eh. Que, que no se mueva de ahí. y Porque son ustedes los responsables. Tenían miedo que lo dinero o no sé. No, no, a nosotros no vino él a molestarnos nunca. No. Si vino alguna vez, vendría, me, me entró, pues, con que hubiera gente y, y a lo mejor entrar a él con alguno más, o, eso no lo sabemos. Mi marido sí, cree, sí que sí, decía, dice, la noche, dice, la noche que estuvieron ahí de juerga, que no sé qué, bueno, que habían bebido y estaban, dice... A mí, pues yo no, él no me lo había dicho ni quería decírmelo para que no se me escapara a mí, mí, a mí se me hubiera escapado poco con el miedo que tenía yo. Y nada más, eso ahí. Pues cuando la guerra, y cuando le mataron, nosotros estábamos en casa, y mi marido también, entonces. Y teníamos abiertas las ventanas porque hacía mucho calor. y cerramos se, se, se, rápidamente cuando vimos todo el tiroteo y todos los, los camiones con gente y con todo después que se habían matado ya después que lo habían matado Pero, se mataron ahí adelante ahí cerca y después ahí le mataron y después al otro también le mataron porque él se fue fue a ver un poquitín A él le mataron en el 57. Y, y no, no, sí, ahí le mataron a terca. Bueno, después ya la cosa se sosegó un poco, y ya se acabó la guerra, ya, ya... Pero todos esos años fueron malos, malos. Malos, malos de todo, para todo. Porque fue una, una, una bueno, el comprometido para todos, lo que pasa que, eh, que claro qué íbamos a hacer dónde íbamos a ir? Así que a mí me pilló el noviazgo con to todas esas cosas, a, to a, a todo y a toda nada, a to hacían todo porque era de lo que podíamos salir adelante haciendo, es que no, no, no había otra manera. No, dinero no teníamos. Él tenía que, él tenía que salir a comprar y como, como, como si compraba, por ejemplo, pieles o así, tenía que pagarlas. Claro, hasta que, la, hasta que se ponían en condiciones de venderlas Teníamos el dinero ahí, eh, que esa fue la... Que, que, eso que a nosotros nos cogió muy mala época, muy mala. Muy mala, toda la posguerra, toda la posguerra. Y, y no nos podíamos quejar porque... Porque la culpa era nuestra. El problema fue cuando se cayó. Bueno, cuando se cayó él ya, entonces fue cuando ya no se pudo... Y fue cuando nos fuimos a Santander. Yo estuve trabajando en Los Carmelitas. En Los Carmelitas trabajé. Y mi marido a la portería del Banco de Santander. Pero se jubiló él y cuando se jubiló él me lo pusieron a mi nombre. Entonces ya seguía, nos dejaban y salía, seguía bajando él, pero no más que estar allí sentado. Bajábamos por la mañana, le fregábamos las escaleras y lo dejábamos limpio y él se quedaba allí y entonces yo me iba a, la otra, a la otra parte. Yo de lo demás de casa nada, eso no. Eso lo hacían ellos, eso no. Pero yo les lavaba la ropa, Tenía un salón grande y tenía todo allí, la máquina, y tenía allí todo, la lavadora y todo. Y, y les hacía la comida. Algunos días eran 25, ganando mil 7 7 pesetas. Y yo venía, hacía la comida, les daba de comer, fregaba los cacharros, tenía sal, lavaplatos, pero de estos pequeños. Entonces, tardaba más si lo metía allí que si lo fregaba a mano. Porque tenía dos pilas grandes así cada una. Pues, yo allí dejaba correr el agua y en una lavaba y en la otra lo... O sea, que no me, no me llevaba... No me daba mucho trabajo. Ahora, los dos años últimos, no, yo creo que dos o tres, ya estuve en la portería solamente porque... Bueno, el último año estuvo él aquí, el último año estuvo él aquí, ya porque allí no podía estar, se ahogaba, yo 65, 65, 65, yo, yo tenía, eso, bueno, entonces exigían 15 años, pero yo tenía 23 años cotizados y entonces no tuve problema. Entonces, y, jubilé, y me jubilé y me viene para acá. Se quedó mi hijo allí en la, en la casa y yo me viene para aquí. Me siento bien, me siento bien porque me siento acompañada. Me siento acompañada. Y, y además bien porque todos los hijos están todos unidos y todos están pendientes de mí. Pues hombre, lo pienso y muchas veces lo pienso, sola. Pienso, digo, pero bueno, ¿a mí ¿en qué se me han ido a mí estos 100 años ¿Qué he hecho yo? Criar hijos y al gracias a Dios, obviamente que los tengo todos colocados, todos están colocados. Pero, claro, todos han tenido sus problemas también. Ay, claro, yo lo que más quisiera sería que hubiera paz. Que hubiera paz y que la gente fuera más, más comprensible y eso, pero como se lo pedimos al gobierno eso.